a continuación uno de los ejes que nosotros elegimos al principio del gobierno donde estaba la investigación la producción la comercialización y esto es parte la feria es la forma es la mejor forma de conectar el productor con el mercado nosotros estamos exhibiendo nuestro producto lo mejor del campo empezamos en Santiago Rodríguez la primera feria de este año Luego nos trasladamos al sur, Barahona, Mauruco, Independencia y Pedernales, las cuatro provincias de la región Enriquillo. Luego nos trasladamos a la capital, en la feria nacional, la gran feria granadera. Y aquí San Francisco de Macorís, con siete provincias del Cibao Central y también de la, del Nordeste. Esta es la mejor forma de que el pueblo. Pueda venir a consumir lo mejor de lo nuestro. Estamos exhibiendo mucha hortaliza, mucho plátano, mucha yuca. los a solo tres pesos, a tres pesos el huevo. Una decisión del presidente de la república para abaratar la canasta familiar. En eso estamos. Estamos produciendo más y estamos exportando más. Ya ustedes bien... vieron. Como nosotros, ya los Estados Unidos, nos permitieron la entrada de nuestra carne a su territorio. Esos son logros de este gobierno. También fuimos este mismo año autosuficientes en la producción de arroz. En vez de importar, nos está sobrando arroz, nos está sobrando plátano, nos están sobrando la hortaliza. Le están sobrando los productos. Es un inteligente protegió la producción nacional, sobre todo con regla médica que los de instituciones del Estado, que la Es un producto que sabe que hay que cuidar la producción Lo que se produce aquí en cantidad y calidad, de calidad de dinero de la marca, para como es ahora lo que no hay en el país. También como traer carga del consumidor y traerlo en condición de calidad de países. Y vemos al director de INEPRA, que Inés, aquí hay una estrategia para establecer mercados regionales tipo Merca conjuntamente el con el INEPRA. El ¿Sí? se ha identificado por 20 el que encontramos. En la en, en, en operación de INEPRA, en todo el país, tenemos mercados de productores en todo el país. Tenemos poderes móviles en todo el país. Hoy, dentro de Estado diseñando huevos a solo tres pesos, millones, millones de huevos a solo tres pesos. Entonces, señoras y señores, nosotros estamos dando los golpes necesarios para que los consumidores de la República Dominicana entregan a la, realidad, la